Hola muy buena gente, bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar cómo poner un atajo en Windows para subir y bajar el volumen. De esta forma ya no tendréis que salir de los juegos para ir a la barra de herramientas a manipular el control de volumen. No Tendréis que venir aquí a subir y bajar el volumen. Lo podremos hacer pulsando simplemente la tecla Windows que sería esta o lo busco en una imagen, un momento, sería esta tecla más la flecha hacia arriba. Si bien también se podría hacer eh, de una forma mucho más cómoda eh, con la rueda del ratón, para arriba y para abajo. Sin más dilaciones vamos a ir al programa que nos habilita estas funciones. Os dejaré el enlace de donde se descarga en la descripción del vídeo. Es simplemente la página oficial. Una página bastante limpia. No tiene publicidad, ni historia rara. Ya tenemos abierta, tenemos dos versiones. Una portable y una instalable. Y a su vez tenemos tres servidores de descarga. Aquí este parece ser, parece ser de algún país del este, por el tipo de letra. O de alfabeto. Luego tenemos OneDrive y Google Drive. Voy a seleccionar Google Drive ya que estoy más familiarizado con este servidor y ya es simplemente eh, descargar. Guardamos nuestra ubicación preferida y, y luego lo buscamos. Lo descomprimimos. Yo ya lo tengo descomprimido y tal. Eh, bueno, pues no lo voy a volver a instalar. Eh, podéis instalarlo tranquilamente, dándole a siguiente siguiente, eh, ya que por lo menos cuando yo lo instalé estaba libre de virus y del programa oculto. Una vez instalado, pues se puede comprobar en la barra de herramientas. En mi caso la tengo en el lateral, derecho, perdón, lateral izquierdo en lugar de abajo. Aquí estaría el icono, si hacemos doble clic con el botón izquierdo del átomo, pues nos aparece aquí una serie de opciones, las cuales no voy a explicar porque son muchísimas, y da para un tutorial bastante extenso. Sí que os recomiendo ir a las opciones de lenguaje y poner el lenguaje español, eh, gracias a Gonzalo Hernández y Vicente Fernández. Ahora si pulsamos la combinación de la tecla Windows más la flecha hacia arriba podemos comprobar cómo sube el volumen o si pulsamos la flecha de abajo lo baja. Además con la flecha izquierda baja el brillo y con la flecha derecha lo subiría. Es eh, un extra bastante interesante. Y bueno, pues eh, eso fue todo. Desearos una feliz Navidad y que nos veamos pronto por ahí. Un saludo.